Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Uh, antes de empezar, les quiero recomendar que ya sea antes o después de ver este video, eh, vayan a checar una lista de reproducción que tengo hecha, Music Time, para aquellos que les gusta la música, y también les recomiendo que vayan a visitar otro canal que se llama Garbar, estoy seguro que eh, les va a ayudar mucho. También subimos música ahí. Y también les recuerdo que vamos a estar en ocasiones en directo en el canal de Ronnie Mikasi, así que también se los voy a dejar, ya sea en las pantallas finales, descripción o y. Comentario fijado, y bueno, ahora sí, espero que disfruten este video. Eh, pues la verdad, sí que ha dado mucho de qué hablar este mes. Así que, bueno, aquí les va las noticias de este mes. Espero que eh, sea de su agrado. Y si es así, les recuerdo que le den un buen like a este video y recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Ok, déjenme les explico cómo eh, va a ser el orden de todo y cómo se va a llevar a cabo todo. Eh, en cada video de noticias eh, vamos a dividir cada eh, pues, cosa, ¿verdad? Eh, por secciones, digamos, la sección de videojuegos, la sección de cine y la sección live news. Que sería, por decir así, las noticias... De todo lo que está pasando en el mundo. Eh, pero digamos lo que está pasando como que no hablando de nada que tenga que ver con entretenimiento. sino ya más noticias que nos afectan. Creo que sí me voy a entender ¿verdad? Si no cualquier cosa pónganmelo en los comentarios y les explico eh, de mejor manera. Y, y también eh, vamos a estarlo dividiendo de menos importante o menos destacado. Por decir así. A más importante y más destacado tomando eso en cuenta los invito a que se queden al final del video y empezamos con la siguiente sección ok este mes hay dos noticias que se han destacado más en el mundo del cine. Y empezamos con una noticia que seguramente ya muchos de ustedes deben saber, en especial los que son fans de DC Comics, y es que finalmente fue confirmado que se estrenará el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, el cual se ha... ...se ha estado pidiendo durante varios años. Es muy probable que se esté transmitiendo como serie... ...ya que ha conf han confirmado que va a durar de 4 a 6 horas... ...y va a ser transmitido en HBO el siguiente año. Todos sabemos cómo terminó la película anterior, ¿verdad? Sabemos que no fue bien aceptada por el público ni por la crítica. Así que esperemos que, que DC ahora sí nos pueda sorprender... Y bueno, la noticia de la que todo, todo el mundo está hablando sobre el mundo del cine ahora es sobre la Comic-Con. Resulta que al final se sí va a haber Comic-Con este año, solo que de manera virtual. Va a ser gratuita y para todo público. Eso puso feliz a mucha gente, incluyéndome a mí, ya que habían dicho que se iba a cancelar este año la Comic-Con... Que iba a afectar futuros años, pero al parecer ya lograron ajustar todo, y al fin y al cabo se iba a ver Comic Con este año, así que no se preocupen que la van a poder ver, y todo esto se supo gracias a la página oficial de Comic Con, publicó un video en su Twitter anunciando la Comic Con de este año, les voy a dejar el video en la descripción, así que eh, bueno, esperemos que todo salga bien y que nos pueda sorprender como todos los años. Ok, en la sección gamer empezamos con, con una noticia para todos aquellos que les gusta jugar a un club Penguin al igual que a mí. Es sobre el Super Club Penguin, ¿verdad? Porque el Club Penguin Online ya cerró. Y es que desde el 6 de junio ha estado celebrando el evento de graduación de, club, de Isla del Club Penguin. de Perdón, de Super Club Penguin. La costumbre, ustedes, discúlpenme. <ríe> eh, les recomiendo que vayan a la página de Super Club Penguin. A ver qué tal está la fiesta. Todos sabemos que por la situación actual. Eh, hay muchas personas que no se han podido. O no se pudieron. O no se van a... No van a poder tener eh, una fiesta de, de graduación. ¿Verdad? Por lo que está pasando en todo el mundo. Si este es tu caso. Entonces te recomiendo que vayas a... Ver qué tal está la fiesta de Club Penguin, ¿verdad? De graduación. Y bueno, la verdad que sí se ve chilera. La eh, honestamente, yo no he jugado eh, mucho Club Penguin últimamente. Pero eh, ya estos días voy a estar eh, probando a ver qué tal. La fiesta ya, ya la chequeé un poquito. Y bueno, eh, veremos qué sucede el resto del mes. Cualquier cosa, el link va a estar abajo en la descripción eh, para que puedan ir a la página de Superclub Penguin. Y bueno, ahora sí, sigamos. Y bueno, ahora sí, la noticia de la que todo gamer está hablando ahora, o bueno, la que tiene hypeado a todos los gamers, ¿verdad? Y no sé si, se, si existe la palabra hypeado, pero bueno, aún así lo dije. La que tiene con hype a los gamers, que es lo siguiente. El evento de PlayStation 5, sí, estoy seguro de que todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Y para los que no sepan, eh, es eh, un evento que hizo PlayStation en, que en el que transmitió en vivo en YouTube y en varias de sus redes sociales sobre lo que iba, lo que iban a traer en la PlayStation 5, ¿verdad? Los juegos que iban a traer y todo, y pero en especial la, lo que... Emocionaba a todo el mundo es saber la forma de la PlayStation, porque ya habían mostrado eh, la forma o cómo iban a ser los controles, pero no habían mostrado la consola, entonces eso era lo que tenía emocionada a la gente. Y también por saber eh, los nuevos juegos que esta traería, entre los cuales se anunció eh, la secuela de Horizon, nuevo juego de Ratchet y Clank, y una expansión del videojuego de Spider-Man de PlayStation 4 que se llamará... Spider-Man Miles Morales. Que honestamente fue el que más. El que más esperaba escuchar. O el que más me gustó. O sea, pues miren, miren esa secuencia de, de títulos. O el traje que está buenísimo. Lo siento, chicos, pero es que en serio. Me encanta Spider-Man. Por algo le puse ese tipo de letra a la intro de la sección gamer. Pero bueno, dejando a un lado el, el Spider-Man y volviendo a la PlayStation 5. Um, esperemos que nos pueda sorprender. Y algo que también les debía haber mencionado antes de pues mencionarles todo lo de la PlayStation 5 hoy, porque esta parte lo estoy grabando hoy lunes 15 de junio, fue el evento final de la segunda temporada del segundo capítulo de Fortnite y la verdad que estuvo muy bueno. Lo que hace es, es que estuvo saturadísimo el juego y yo como muchos otros no pudimos entrar. Pero bueno, eh, pueden buscarlo en YouTube, eh, ya un, varias personas han subido sobre el evento, y si no, también hay personas que hicieron stream, por si lo quieren ver. Y por cierto, el, la tercera temporada del capítulo 2 empieza pasado mañana, el 17 de junio de 2020, <risa> para los que quieren estar el día en que se estrena la temporada. Y sí, como ustedes están viendo, va a estar Aquaman. O al menos eso se especula por este teaser que lanzaron, ¿verdad? Pero aún no está confirmado. Aunque, bueno, ya es como tres años tarde para eso, ¿verdad? Pero... Pero bueno, va. vamos, vamos a aceptarles este Epic Games. A ah, mentiras. No, pero les apuesto a que va a estar buena esta temporada. Por cierto. Si les gustó el fondo neón que puse, el link va del video original va a estar en la descripción, aquí abajo. Y bueno, vayan a darle eh, todo el crédito a su creador, ¿verdad? Porque él fue quien lo hizo. Ok, amigos, hemos llegado a la última sección de este video de noticias y ahora vamos a hablar sobre lo que está pasando en todo el mundo, ¿verdad? Nivel mundial eh, y que obviamente nos afecta. Ok, eh, no voy a ser muy específico en este punto porque no sé cómo, cómo lo, lo tome YouTube si lo hago de forma específica. Pero supongo que todos sabemos eh, lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿verdad? La discriminación que está habiendo y bueno, todo ese caos que se formó eh, por una razón que no puedo especificar porque, como dije, no, no sé cómo lo vaya a, to a tomar YouTube. También ah, han habido eh, muchas protestas, ¿verdad? Eh, todos hemos visto que, pues, en este 2020 eh, habido, ha habido eh, mucho caos, ¿verdad? Más del que hay normalmente. Y bueno, para mencionar un ejemplo, ¿verdad? Eh, de eso, pues voy a hablarles, ¿verdad? De lo que todo el mundo ha estado hablando y hablando este mes, ¿verdad? Bueno esta semana Porque llevamos una semana de junio Y es sobre Anonymous Que pues eh, Regresó Y él reveló información verdad Como lo ha hecho Pues las veces que se ha aparecido eh, de, Pues de cosas que Tampoco voy a mencionar Para evitar verdad Pero bueno Eso es de lo que se ha estado Hablando más, ¿verdad? Porque ha sido lo más reciente que ha sucedido Y por eso la intro de este video, ¿verdad? Miren chicos, yo sé que en este tiempo, pues, todos estamos muy preocupados, ¿verdad? Eh, la gente, pues, todos, ¿verdad? Estamos buscando paz, ¿verdad? En medio de, pues, de todo esto que está pasando en, en todo el mundo porque la verdad es que este sí ha sido un año muy conflictuoso, ¿verdad? Y bueno, si tú eres de de los que se sienten afanados, sin esperanza y buscas de, de consuelo y esperanza, bueno, yo te tengo buenas noticias. No. Sí, así como hice. No. Sí, en serio. No. Sí, sí, es cierto, y quieres saber cuáles son. Sí. Bueno, ¿existe alguien que te puede dar paz, esperanza y consuelo? No. Sí, te dije que sí. Existe. Se llama Jesús. Estoy seguro que has oído de él más de, más de una vez. Sí, Señor. Y si no, pues vengo aquí a contarte que hace 2020 años vino a hacerse hombre porque Él es el Hijo de Dios, para algunos años después morir en una cruz para que tú puedas ser perdonado y para que puedas tener paz, consuelo y esperanza. No. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús en tu corazón y pedirle perdón por todo lo malo que has hecho. Así que te invito a hacerlo. Si estás dispuesto a seguir a Cristo, haz la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Ven a mi vida, ayúdame a servirte, a seguirte y amarte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Eh, espero que les haya gustado. Chicos, créanme que yo sé que había dicho que iba a subir videos pues cada fin de semana, ¿verdad? Pero eh, este no, no me fue posible hacerlo el fin de semana pasada eh, y pido una, discul una disculpa por ello pero es que eh, todo lo que han visto en este video es la primera vez que lleno un video pues de efectos, movimiento, etcétera, ¿verdad? Podrán haber eh, notado esa diferencia pero bueno, ya... Eh, los próximos videos, verdad, como no van a ser tan largos como las noticias de la semana, eh, pues ya va a ser más fácil que se los traiga el fin de semana, verdad, eh, pero espero que puedan comprender, verdad, y bueno, espero que aún así, pues puedan apoyar este video dándome un like, eh, suscribiéndose y activando la campana, eh, muy importante porque si no, YouTube no les notificará para no perderse ningún video. Eh, les recuerdo nuevamente que eh, en ocasiones vamos a estar con Ron y Mikasi en directo. Ellos están en una serie llamada por la Victoria Campal. Les pido que vayan todos a apoyarlos a su canal. El link está en la descripción y tal vez lo dejen en un comentario fijado. El miércoles 17 estaremos transmitiendo para que entonces vayan ya alistándose. <risa> estaremos transmitiendo la... Temporada 3, ¿verdad? Del capítulo 2 de forma. Les pido su apoyo también para el canal Garbar. Um, para que pueda crecer, ¿verdad? Eh, vayan a suscribirse. A checar qué tal les parece los videos que están allá. También en la descripción se los dejo. O en, un comen o en el comentario fijado. Y bueno, ahora sí ya no me quiero alargar eh, mucho más. Pues por el video, ¿verdad? Que está largo. <risas> y bueno, nos vemos eh, en la próxima.